Y ahora sí, solo dejen que los brazos caigan suavecito al lado de su cuerpo y van a buscar un punto al frente donde concentrar su atención. Y por unos instantes percibir, solo como un observador, las formas, colores, la textura. Escuchar los sonidos, la lluvia, la música. Poder estar aquí en el presente, el alma, a través de este cuerpo. y poco a poco permitirme volver a entrar en un agradable estado tranquilo como si cada respiración Fue un arrullo para mi mente. Haciéndome soltar todas las tensiones. Poco a poco. El cuerpo. Se va sintiendo. Tranquilo. Peso, relajado, como si toda la acumulación de tensiones, poco a poco, recibiera esta energía de tranquilidad y calma. cada músculo al cuerpo absolutamente tranquilo yo el alma me vuelvo a sentir bien Como si toda la carrera, el estrés, las tensiones y angustias, en este instante solo quedara calma. Como si la vida misma me regalara este instante de paz, tranquilidad, y por unos instantes, concentrarme en esa agradable sensación. Soy un alma en este cuerpo completamente en calma. ...respiración me ayuda a profundizar en esta experiencia. Como si el cuerpo mismo se recargara de esta calma. Disfruto de esta agradable sensación. De yo mismo. Aquí. Ahora he creado el cuerpo agradablemente tranquilo. Como si el peso de la gravedad ya no me afectara en armonía como si cada célula del cuerpo vibrara al unísono en la calma original natural y ahora Llevo toda mi atención hacia el interior de mi propio ser a percibir la energía sutil consciente que suyo más allá de este rostro, de este cuerpo. Yo, el alma, el espíritu que usa este cuerpo para explorar y aprender en el mundo. Aquí dentro, en mi espacio seguro, nada ni nadie me puede perturbar. Estoy agradablemente a salvo, completamente libre de la influencia de todas las situaciones. Como si el tiempo mismo me regalara el espacio tranquilo para mí. en mi mundo interior, donde yo lo pongo con todos los objetos y colores que me hacen sentir agradablemente bien. Observo por unos breves instantes lo que estoy pensando. Como si mi mente fuera una enorme pantalla y cada pensamiento solo una imagen que en este instante no logra perturbar mi paz. Sólo imágenes que vienen y van. Con cada una de ellas te puedo saber el origen de ese pensamiento. Y de entre todos los pensamientos que vienen de mi mente En ese instante, puso esta enorme pantalla aquí en mi espacio seguro para dibujar con mi imaginación el más hermoso lugar. Un espacio lleno de paz. como si usara mi propio poder de visualizar en esta pantalla creando con la luz y los colores que yo quiera el lugar más hermoso más tranquilo Todos los elementos que ayuden en la paz, mi mente es agradablemente pacífico. Esta imagen que yo mismo voy creando. adquirir movimiento, temperatura, y se vuelva viva mi propio oasis de paz viviente. Todo en este lugar es profundo profundamente pacífico, hermoso, y yo lo escogí exactamente a lo que a mí me causa paz. Y me siento ahora yo, este maravilloso espacio que creé en mi mente, el lugar más pacífico que existe en un orden divino, radiante de paz, naturaleza, lo que sea que yo quiera que haya, pero todo en este lugar me sintoniza profundamente la mente con la paz yo en el centro de todo esto soy capaz de percibir en mí esa fuerza creadora original del alma que soy yo Cómo con cada pensamiento concentrado puedo ir más profundo en cualquier experiencia que quiera tener. Aquí, ahora, en este agradable lugar de paz, Puedo sentir en el alma mi propia capacidad de paz. Como un rasgo natural en mí. Una cualidad intrínseca de lo que soy que naturalmente puede volver a emerger cuando le doy el espacio, mi atención y mi capacidad creativa y poco a poco voy diseñando con mi propio estilo, mi propia naturaleza, esta paz viviente. Profunda, natural, fácil, disfruto de crear paz en mi corazón y sentir mi mente con ganas de crear aún más en este lugar. Como si todo lo que he estado pensando y esperando Hubiera alcanzado este remanso tranquilo Donde todo se vuelve a sentir Como tiene que estar exactamente en paz, en calma, por más oscura que parezca la situación desde adentro en mi corazón puedo seguir brillando con esta vibración de paz como si fuera un canto sin sonido desde lo profundo del alma dejo que esta sintonía de paz tome fuerza en todo mi ser un sonido en medio del silencio que armoniza tranquiliza y recarga la paz sana la mente la paz me da serenidad al corazón y trae luz a mi propia vida todo se vuelve más claro más simple más fácil de sobrellevar Así que traigo esa luz de paz, sintiéndola, experimentándola y percibiendo los corazones de cada uno de nosotros vibrando en esa misma sintonía, donde sea que estemos, uniendo nuestros corazones en esta misma experiencia profunda y natural de paz. Como faros de luz, de paz, en cada punto donde hay uno de nosotros juntos porque espiritualmente no existen las distancias y dejar que desde este grupo de almas pacíficas y tranquilas Resuena esta luz y vibración tranquila de paz hacia el mundo. Como si de cada oasis personal se compartiera ese brillo, esa luz tranquila hacia cada rincón de este planeta y poder traer esta gota de paz a tantas almas sedientas. Que este sea el regalo que salga del corazón de cada una de nosotras las almas. Siete, más de 7 mil millones de hermanos en este mundo. Ser la luz en medio de la oscuridad y sentir en cada corazón esa misma capacidad de brillar. Esa luz natural, quizás tenue, pero que sí existe allí. Reconocer cómo cada alma tiene esa capacidad de crear paz. que la paz es el ingrediente esencial de cada alma humana. Como si un recuerdo profundo y ancestral se volviera a despertar en todas las almas del mundo y volver a vibrar juntos, unidos, en una absoluta armonía con este mismo pensamiento de paz y traer esta luz capaz de disipar toda la oscuridad como miles de estrellitas en el mundo que brillan en la noche guiándonos hacia la fuente de paz y creando ese espacio seguro para todas las almas del mundo Dejar que este sentimiento se vuelva una experiencia para mí desde el alma. Sentir esta paz fluyendo hacia todos. Hacia la naturaleza misma está envuelta en tanto caos con los cambios que hemos hecho por largo tiempo como humanidad, trayendo paz también a las mismas moléculas, átomos, de cada elemento de la naturaleza trayendo paz al fuego paz al agua paz al aire a la tierra al éter que todo y todos resonamos en esta misma vibración de y que en un breve instante disfrutar de la agradable sensación que trae la paz y así poco a poco Vuelvo a sentir este cuerpo sentada tranquilamente, moviendo suavemente mis manos y mis pies. Abro los ojos y los tenía cerrados. Vuelvo al aquí y a la hora. Oh, Shanti para terminar, siempre tenemos esto, bueno, antes de, de que entremos al hablar después de esta vibración tan rica que creamos entre todos, siempre después de las meditaciones que hacíamos aquí en el centro se leía algo de esto que es mágico. No sé cuántos de ustedes tienen experiencia con este libro, pero es que uno lo abre y sabe lo que tenía que salir. Dice, conciencia del ser. Dice, la conciencia del alma es un hermoso estado en el que todo tu sentido del ser se desplaza de la identidad física a la espiritual. En la conciencia del alma ya no te sientes ni hombre o mujer, blanco o negro, ningún logro mundano conforma tu autoestima. En lugar de ello, la autoestima se moldea por una experiencia profunda y permanente de tu valor intrínseco como un hijo de Dios. Una falta de conciencia del alma te pone a merced de tu entorno. Te vuelves esclavo de la influencia de las personas y situaciones que te rodean y solo te sientes bien cuando los eventos externos lo garantizan. Esta clase de dependencia deja al alma débil y confusa. La conciencia del alma, en cambio, te libera de las influencias externas y te permite crear un bienestar interno que es totalmente independiente. La conciencia del alma se cultiva a través de la práctica deliberada y solo aquellos que han comprendido la necesidad de este autorrespeto interno y verdadero harán el esfuerzo. Surgirán dificultades para probar tu propia resolución de autoevaluación. Por ejemplo, enfermedades físicas, relaciones, recuerdos del pasado. Sin embargo, con paciencia e introspección, llegarás a ver cómo estas mismas pruebas son el medio para fortalecer tu identidad espiritual.